Datos biográficos del hechicero Cipriano, conocido como el hechicero, nacido en la ciudad de Antioquía, ubicada entre Siria y la antigua Arabia. Sus padres, viendo que el hijo estaba dotado de un gran talento que le permitió ganarse la estima de los hombres, lo asignaron al sacerdocio de los dioses y le dieron toda la instrucción necesaria para esto. Cipriano aprendió la ciencia de los sacrificios ofrecido a los ídolos para que nadie conociera los misterios mejor que él, la idolatría. A los 30 años, Cipriano hizo un viaje a Babilonia para aprender astrología y numerología, los misterios y secretos de los caldeos. Además, de emplear en esos estudios el tiempo que pudo aprovechar en el conocimiento de otras verdades. Cipriano aumentó su malicia e iniquidad cuando se dedicó por completo al estudio de la magia, con el fin de lograr a través de esta arte relaciones estrechas con los demonios, conduciendo a la misma una vida desenfrenada libertina, escandalosa e impura. Aunque el ferviente cristiano Eusebio, que había sido su compañero de estudios, criticó la mala vida de Cipriano intentando sacarlo del profundo abismo en el que lo vio precipitarse. Solo despreció las exhortaciones y censuras del ex colega mientras utilizaba su infernal inteligencia para ridiculizar los sagrados misterios y los virtuosos maestros de la ley cristiana, por odio al que llegó a unirse a los bárbaros, perseguidores para obligar a los cristianos a renunciar a Jesucristo. La vida de Cipriano había llegado a tal estado socavar y convertir convertir este desafortunado recipiente de costumelias e ignominia en un recipiente de bondad, por lo que sólo la gracia divina pudo obrar en el corazón del milagroso milagro de Cipriano. En Antioquía vivía una joven llamada Justina, rica y hermosa, a quien el padre Edeso y la madre Cledonia, educaron con esmero en las supersticiones paganas. Justina estaba dotada de una inteligencia excepcional. Tan pronto como escuchó las, los sermones de Prailo, dio, Diócono de Asteoquía abandonó las extravagancias de la práctica de los gentiles y abrazando la fe cristiana, pronto logró convertir a sus propios padres. Al ser bautizada, la bendita niña pronto se convirtió en una de las esposas más perfectas del Jesucristo, consagrando su vida al Divino Maestro, buscando todos los medios para preservar esta delicada y preciosa virtud. Para esto observó estrictamente la modestia y entregándose a las oraciones y retirada. Sin embargo, un niño llamado Aglaide, en cuanto lo vio, se enamoró y preguntó a sus padres por su esposa, con lo que estuvieron de acuerdo. Edesio y Cledonia, a pesar de todos los esfuerzos y súplicas de Aglaide, Justina no aceptó casarse. Aglaide se valió entonces de las artes del Cipriano, quien en efecto utilizó los medios más efectivos de su ciencia diabólica para atender al, al, al novio, que era su amigo. Ofreció a los demonios muchos sacrificios abominables y ellos le prometieron el éxito deseado, cubriendo de inmediato a la joven con terribles tentaciones y amenazándola con terribles fantasmas. Justina, sin embargo, fortalecida por la gracia de Dios, salió victoriosa de todas las tentaciones diabólicas. Cipriano se indignó por no poder vencer a la niña se rebeló contra el demonio que estaba presente y le dijo ya pudo ver tu debilidad porque no puedes vencer a una delicada doncella tú que te jactas tanto de tu poder y de hacer maravillas maravillosas dime por qué de este cambio y con qué armas se defiende para utilizar tus esfuerzos. El diablo no tenía otra salida, le confesó la verdad diciendo que el Dios de los cristianos era el Señor Supremo del cielo, la tierra y el infierno y, y que no podía hacer nada contra la señal de la cruz con la que Justina se armaba continuamente. Tan pronto como apareció para atentarla, se vio obligado a huir por la sombra de la señal de la cruz. Bueno, si así es, respondió Cipriano, estoy muy loco por no en entregarme al servicio del Señor, que es más poderoso que tú. Si la señal de la cruz de los cristianos te obliga a huir, ya no quiero usar tu prestigio. Renuncio a todos tus encantos, confiando en la bondad de Dios, que me admitirás como tu siervo. Irritó al demonio por perder a él que tantas conquistas había hecho a través de él. Se apoderó de su cuerpo. Sin embargo, pronto se vio obligado a irse por la gracia de Jesucristo, quien era Señor de su corazón. Como resultado, Cipriano tuvo que entablar una energía lúdica y luchar contra el enemigo de su, de su alma. Pero el dios de Justina, a quien Cipriano siempre había invocado, lo ayudó con su ayuda y lo hizo victorioso. Por este resultado, compitió mucho su amigo Eusebio, a quien Cipriano inmediatamente fue a buscar y dijo llorando, «Mi gran amigo, vino a tiempo feliz». Para reconocer mis errores Y espero que tu Dios Que ya confieso que es el único y verdadero Me admita como siervo Para mayor triunfo de su benigna misericordia Eusebio se mostró muy satisfecho Con este prodigioso cambio Abrazó afectuosamente a su amigo Lo felicitó por su heroica resolución animándolo a confiar siempre en la verdad infalible de Dios, que nunca abandona a quienes lo buscan con sinceridad. Así fortalecido, Cipriano supo resistir con valentía todas las tentaciones del diablo. Para ello, repetidamente hizo la señal de la cruz, llevando siempre el sagrado nombre de Jesús en sus labios y en su corazón. Viendo los demonios, todos tuyos artificios, enteramente frustrados, intentaron desesperar a Cipriano diciéndole, el Dios de los cristianos es sin duda el único Dios verdadero, pero es un Dios de pureza, un Dios que castiga con extrema severidad. Incluso los menores crímenes, la mayor prueba, somos nosotros mismos los demonios que por un pecado de orgullo hemos sido condenados a un castigo externo. Ser entonces, ¿cómo podría haber perdón para ti, Cipriano, debido a la gravedad de tus fallas? Ya tienes un lugar preparado en el infierno más profundo. Por lo tanto, no tienes piedad de esperar. Solo ocúpate de divertirte saciando la rienda suelta de todas las pasiones de tu vida. De hecho, esta tentación puso en gran peligro la salvación de Cipriano. El amigo Eusebio, consciente de, consciente de la crisis que perturbaba a Cipriano, le animó y lo consoló, propiándole con la misericordia benigna con que Dios recibe, y perdona generosamente a los pecadores arrepentidos por grandes que sean ser pecados luego el mismo Eusebio lo llevó a la asamblea de los fieles donde fueron admitidas personas que quisieran educarse en los misterios de la fe del cristianismo en el libro confesión Cipriano afirma que en vista de la el respeto y la piedad que los fieles estaban penetrando, adorando al verdadero Dios, lo conmovieron vividamente en el corazón. Dijo, «Te vi cantar en esos coros las alabanzas a Dios», y finalizó cada verso de los, salmos, de los salmos con la palabra «Aleluya». Todo con una atención respetuosa, y una suave armonía que me parece entre los hombres celestiales al final del servicio religioso los asistentes quedaron asombrados de que un anciano como Eusebio presentara a Cipriano en ese sagrado encuentro es él el obispo que la presidía estaba mucho más sorprendido por él ya que no había creído sincera la conversación de Cipriano. Sin embargo, esto aclaró todas las dudas, quemando todos sus libros de magia y uniéndose al grupo de cateuqueminos, después de haber distribuido todos sus bienes a los pobres, habiendo sido de, suficientemente educado en la doctrina cristiana. Cipriano fue bautizado por el obispo junto con Aglaide, la amante de Justina, quien, arrepentido de su locura, quería enmendar su vida y seguir la fe verdadera. Conmovida por estos dos ejemplos de la divina misericordia, Justina cortó el cabello como signo de sacrificio que sabía de Dios su virginidad y también compartía los bienes que poseía con los pobres. Cipriano hizo grandes y maravillosos progresos en los caminos del Señor. Su, vi su vida fue un eterno ejercicio de las más estrictas penitencias. Muchos en ocasiones se le había postrado en el suelo con la cabeza cubierta de ceniza, suplicando a todos los fieles que le supieran misericordia divina y por más si humillado y erradicado su antiguo orgullo obtuvo después de muchas súplicas la tarea de barrer el templo Cipriano vivía en compañía del mayor Eusebio a quien veneraba como si fuera su padre espiritual el divino señor en reconocimiento al, al buen proceder y humildad le concedió la gracia de obrar milagros. Su elocuencia contribuyó a la conversión a la fe de muchos idólatras. Utilizándola, utilizándola su famoso escrito confesión en el que hizo públicos sus crímenes y excesos alentó la confianza no solo de los fieles sino también de los pecadores. Por eso la fama de los logros que Cipriano hizo por el reino de Jesús y su celo llegó a oídos de los emperadores Diocleciano, quien luego estuvo en Nicomedia, informado de los milagros de Cipriano y de la santidad que Justina dio orden al juez Eutolmo, gobernador de Fenicia. De eso los arrestaría a ambos, conducido a la presencia del juez, Cipriano y Justina respondieron y confesaron con fe tan elocuente la fe en Jesucristo que poco le faltaba convertir esa autoridad. Sin embargo, para no suponer que favorecía a los cristianos, el juez hizo que Justina y este y Cipriano desgarraran las carnes de Cipriano con una pinza de hierro. Esta cruel prueba causó horror en los presentes. Cuando el déspota vio que ni las promesas, ni las amenazas, ni el terrible tormento sobrevendrían la constancia de los dos, ordenó fusilar a cada uno en un gran calderón lleno de alquitrán, manteca de cerdo, y será hirviendo, pero la repentina serenidad que se vio en los rostros y palabras de los mártires indicó que nada sufrieron en sus tormentos. Se notó que incluso el fuego debajo de las calderas no tenía el menor calor. En vista de eso, un sacerdote de los ídolos llamó a Anastasio, quien por un tiempo fue discípulo de Cipriano, creyendo que todos esos Prodigios fueron causados por el antiguo maestro y queriendo ganar una mayor reputación entre la gente invocó demonios en sus ceremonias mágicas y se lanzó a la misma caldera de donde fue llevado Cipriano pero pronto murió quemado en la carne despojada los huesos este hecho provocó una gran perplejidad en los presentes y casi se produjo un motín a favor de Cipriano en la ciudad. Intimidando, el juez decidió enviar a los mártires a Diocleciano, informándole al emperador de todo lo sucedido. Leyendo la carta, Diocleciano, sin más trámites de proceso, ordenó decapitar a Cipriano y Justina. La sentencia se ejecutó el 26 de septiembre, a orillas del río Galo, que atraviesa la ciudad de Nicomedia. En ese momento, un buen cristiano llamado Teot Teotisto, hablando en secreto con Cipriano, también fue condenado y decapitado. Ese hombre era un marinero que, procedente de la costa de Toscana, había desembarcado cerca de Bitinia. Sus compañeros eran también todos cristianos y estaban conscientes de la, de lo que sucedió, que vinieron durante la noche a recoger los cuerpos de los tres mártires y los llevaron a Roma, donde fueron escondidos en la casa de una piadosa dama. Hasta la época de Constantino el Grande, cuando fueron trasladados a la Basílica de San Juan de Letrán. En una de sus mejores oraciones, Gregorio Nacinceno, alabando a los dos mártires, Cipriano y Justina, invita solo a las vírgenes como también se casó con mujeres para imitar al joven mártir. El médico, el médico dice, si está furiosamente afectada el candor de su pureza, por los impulsos de hombres lujuriosos y sugerencias de demonios impuros, recurrieron a las armas de la oración y la mortificación, macerando el cuerpo con ayuno, invocando con fervor y humildad la ayuda de Cristo. Por tanto, utilicé las mismas armas cuando se sienta tentado por el poder de las tinieblas. El Señor ciertamente los defenderá para que las tinieblas, así como para que con mayor mérito, reciban la corona de la victoria. Finalmente, Gregorio Nacianceno propone el ejemplo de Cipriano, cuya admirable conversión serviría de estímulo y consuelo a los pecadores, por cargados que estén de innumerables y pesadas culpas infundiéndoles confianza en la misericordia divina en virtud de su gracia puede ablandar los corazones más duros reduciéndolos inmediatamente al ejercicio de penitencia sincera y luego llevarlos a un alto grado de gloria eterna